Oh. Uh -huh. Conocida en redes sociales por su cuenta de Instagram, arroba orientaconducta, esta profesional de la educación, orientación y sexología rompe tabúes en sus más de 251 mil seguidores. Beatriz Espina se enfoca en el uso de las redes sociales como herramientas para instruir sobre el sexo, el placer, la sensualidad y la conducta a personas que por diversas razones no pueden asistir a terapia con un especialista creando así una plataforma que libera el acceso a estos conocimientos de mano de una profesional en el tema. ¿Sabe que yo estaba ejerciendo en Venezuela, en el área de orientación de la conducta, y pues iba descubriendo en cada consulta que todos los casos de alguna manera venían del sexo. Todas las problemáticas en especial de las parejas, sobre todo en mujeres, venían desde el sexo. Aparentemente desde una emoción pero aceptadas desde lo sexual. Allí yo como investigadora, como profesional en el, en el área, digo, bueno, nada, hay que estudiar la sexualidad humana, pero desde el aspecto clínico. Y eso hice. Cuando lo voy haciendo, voy descubriendo tabúes. Me doy cuenta que el ser humano a nivel conductual no es feliz porque no sabe disfrutar del sexo. Tiene muchos mitos, muchas creencias, es como una caja cuadrada que no le permite vivir. Entonces, ¿qué está pasando? Me empezó a preocupar, me empezó a preocupar mucho la cantidad de divorcios de mujeres solteras, mujeres insatisfechas y la cantidad de hombres que afirman que no, no consiguen a mujer de su vida ya tienen al lado. Entonces, allí comienzo a ya a brindar conferencias, porque yo dije, esto es algo que indica que hay una necesidad de educación masiva a nivel sexual. Hay que romper tabúes, hay que educar a las personas a que vivan su sexualidad y entender que la sexología no, no es algo vulgar, es algo que te, te ayuda a vivir. Pero la sexología, para tu poder explicarla, tienes que ser gráfica directa, explícita. Tú no puedes tener tabú. Y entonces, claro, para muchas personas es un choque. Pero después te dice. Beatriz, todo lo que aprendí. <risa> y, ahí, y ahí todo es hermoso. Tenemos 8000 terminaciones en el ocho 8000 terminaciones nerviosas. ¿Sabes lo que es eso? Ni el ojo tiene tantas terminaciones nerviosas. Y nosotras por tener un tabú sexual, muchas veces nos están palmando el y... Así, no, así no. Suave, como la canción. Despacito. Mira, las redes sociales contribuyen en un modo que ni yo misma pensaba que ayudaban tanto. Pero las redes sociales a nivel de, de sexualidad hay que saberlas usar muy bien porque hay muchas normativas, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay normativas en las redes sociales y hay tabúes. Tú tienes que ir, ahí es donde... Surge mi idea de hacer una sexo novela porque al fin y al cabo los seres humanos somos como los niños aprendemos como muñequitos y entonces yo dije la, las personas que vayan leyendo esto van a aprender, se van a divertir y van a entender como cada, cada órgano sexual siente que cada persona va transmitiendo una emoción porque en las redes sociales se trata de que tú transmitas una emoción nosotros los sexólogos en redes movemos algo llamado la sexual cuando nosotros escribimos, sabemos lo que estamos escribiendo. No es lo mismo decir, el sexo es placentero, ¡ay, qué divino es el sexo! La persona lo lee como tú lo escribes. Y tú vas moviendo esa psiquis. Y tú vas posteando una foto y vas diciendo, uy sí! Por lo menos en los personajes, eh, la señora vagina, que es la, la protagonista, ya dice, ¡ay, qué rico! Lo estoy sintiendo, ¡ay, no, estoy triste! Como por otro orden de ideas haces otro tipo de post donde también tienes que escribir tú escribir tú, tú no puedes googlear nada, nada, nada todo, con una expresión libre, o sea, y ahí cuando hablamos de psique es sexual estamos tratando de que la persona a través de lo que es la visión toca su inconsciente, ¿qué pasa? tú lees un post o lees algo en Facebook y ¡ah, sexo! ¡qué rico! ok, pero eso te quedó aquí, llegas a tu casa y quieres sexo y ahí es donde eso, las redes sociales ayudan, fortalecen y educan a que las personas se muevan, despierten, Dios mío. <risa> y es que más allá de las terapias en consulta, el trabajo por romper los tabúes sobre el cuerpo se hace en el día a día. Es por esto que para Espina, el trabajo está en incentivar el amor propio, siendo este el último camino para crear lazos reales con la gente que te rodea. Solo cuando te amas, puedes amar a los demás.